¿Cómo va esto? Aquí estoy grabando. Buenas noches. Eh, primero de todo, quería aclarar una cosa: y es que si estáis en mi casa es para entrevistarme y no para hacer ningún comentario hacia mi persona o reiros de mí. Eh, me llamo Ziriwai Estrellatus. Soy una reptiliana. Especialmente vengo del planeta Amoristus. Amoristus es un planeta del amor y por eso yo tengo este aspecto. Yo tengo 300.000 años reptilianos, que más o menos serían como 160 por ahí, estimados años humanos. Bienvenidos al un nuevo vídeo. Soy la Monoli Sexy que ya os sé os sé mes como a la amiga de a la que es que yo he aquí a la Taixonera, sabes que yo he aquí confinada pero claro a la mi chi mi chi mira ah, presentad entonces pues, eh, que como estoy aquí aburrida dir sí entonces pues, meus seguidors que si esplausen si podían hacer respuestas pero bueno preguntas y respuestas de qué es que son los influencers y eh, y eh, bueno entonces pues, que Dentro vídeo. Bueno, me tengo que presentar. Eh, hola a todas y a todos y a todas. Eh, yo soy la José, José de la Cerda, es mi nombre. Nací llamándome Joselito en Cuenca, por cierto, que es una ciudad preciosa. Y bueno, ahora soy la José de la Cerda. Y ya está. ¿Qué más os cuento? Tengo mis 20 años pasados y nada, estoy aquí como todo el mundo, encerrada en casa. Favorita 63 em pregunta: ¿Quién es el día a día durante el confinamiento? Entonces, mira, muy buena pregunta. A cada matí cuando me checo, el primer que falla es una mi cuñina de Mira, comienza. Y uno. Y dos. Venga, tu puedes. Un. Hasta con caer. Y dos. ¡Atrás! ¡Gui! Filla, tu con ambulancia! Madre mía, eh, lo siento, ¿eh? es que yo suelo ir con las luces apagadas por casa y esto, uff, para mí es demasiada luz. Eh, pues mi día a día, pues, ¿cómo va a ser? No, no paremos de comer, están todos igual, todo el rato, no paran de comer. Que si los yogures, que ahora nos han dado algo para los yogures. Joder, cariño, pues se han acabado los yogures. ¿Ves cómo me tiene? La Jessica que no para de comer, que está con el mono, que ha dejado de fumar porro, porque claro, ahí no hay quien se los pase. Y está todo el rato con los yogures, que no para, no para de comer yogures, encima solo eso está azucarado, se va a poner como una foca se va a poner. Yo soy un reptiliano que suele su día a día estar en casa, ya que si salgo a la calle estoy en busca y captura. A mí me pegan un golpe en la cabeza con un bate y encima la policía dice que es, ha sido mi culpa por ir con estas pintas. Pero bueno, ¿eh? no me quiero poner de risa porque yo estoy muy violenta estos días y eh, necesito tranquilizarme. Aparte de comer, también lo que hace mucho es ponerme de los nervios, porque yo, mira, estoy aprendiendo... A depilarme con el epilady, Pero claro, eso duele una barbaridad. Yo siempre he hecho con cuchilla. Mira. Está sin cargar ya. Si no lo voy a probar aquí. Bueno, total, tampoco es porque me iba a romper una pierna. Así que... Yo lo que suelo hacer es... Mmm, comunicaciones telepáticas con mis hermanos en mi cuarto. Ahora mismo os estoy leyendo la mente. Sushi, ¿verdad? ¿Te apetece? Lo sabía. Ahora... Una otra pregunta es, Joseta27 diu, ¿Quién es el teu outfit del confinamiento? Entonces, mira, el outfit del confinamiento es es la estrella, la bateta de la meva àvia Eh, yo tengo 64, entonces imagínate. De la meva àvia las que no faltin y la moda, més moda, que no veis, nen. Las chanclas de mitjons, solo lo portan los guiris, Vestido amorostus, lo llevan todos los reptilianos del planeta. Corro amorostus, con este me comunico con mis hermanos, pero los de mi planeta no llevan este gorro, obviamente, solo yo para comunicarme con ellos. Y las gafas que he roto del puñetazo. Pues ya lo ves, estoy súper deja. Que mira, que estoy sin maquillar, con un pijama y con la zapatilla de estar por casa. Estoy fatal, estoy súper deja, yo ya no sé más qué hacer. Estoy aquí dejadísima, encima no entra un duro, porque claro, no estoy trabajando ni nada, yo tampoco he tenido nunca un sueldo así fijo de cada mes, porque claro, entra lo que tenemos nosotras, que siempre nos estamos jodiendo, estamos al margen de la sociedad, y siempre co cobrando poco, no nos dan nada de autónoma, y claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eh? No cobro un duro, y está aquí no paran de comer, que no paran, que eh, tragan todo, son un pozo sin fin. Bueno, que yo también, pero a ver, que aquí la casa es mía, quien compra de comida soy yo y hay que tener aquí dos mascotas que no hacen nada. ¿Qué he aprendido con la cuarentena? Pues la verdad es que bastantes cosas. Una de ellas es socializar con los terrícolas. La verdad es que nunca había entrado a gente a mi casa por el miedo de que me aplasten la cabeza con un bate. Pero pues sí, he aprendido eso, a socializar con la gente. Y otra cosa que he aprendido. Eh... A calmar mi ira. La verdad es que estoy muy tranquila. Yo no he estado en esta entrevista creo que nada violenta. Habré tenido un percance, pero muy pequeño. Mira, os enseñaré una receta buenísima. Confe gazpachito. Entonces, los ingredientes son gazpachito del consumo. Suave, nene. Que me gusta suavecito. ¿Qué, qué he aprendido? Pues lo he dicho. A depilarme con el cirquepil, que ya con el depileirio, como le llames tú que dura una barbaridad yo no sé para qué me pasaba esto si siempre lo he hecho con cuchilla que es más barata no duele, que más quiere pero claro dicen que luego te salen los pelos de gorila y lo tengo que aprender ya si no chica qué hacemos con estas Diana que aquí tiene para y Tarzán y bueno aprender aprender he aprendido a usar el app del Carrefour porque yo siempre iba a comprar ahí y ahora ya con eso yo como me dé algo yo soy asmática del humo que no puedo de fumar soy asmática en y encima como ahora me venga el coronavirus este, estoy jodida, jodidísima, pero bueno. Así que bueno, hacer, hacer y aprender mucho no, no. pero bueno, aquí ya resistiremos, un ánimo guapa. Vale, eh, enciéndete. Buenas noches, tardes, lo que sea no tengo ni idea, estamos todos a oscuras, el confinamiento se, ha salido de, de las, se nos ha salido todo de las manos, entre que están saliendo los niños y estas cosas, eh, es todo más complicado. Me llamo Manolo García, no sé si lo he dicho antes, y ya vamos en, estamos en el día 152 de confinamiento, eh, ha venido ya la segunda oleada del virus y a todos nos ha afectado que ya no hay luz, y tenemos que usar cerillas como estoy haciendo yo Porque si no esto va a ser complicado eh, Muchas cosas han aprendido durante el confinamiento Y es que eh, como humanidad no servimos para nada Y, y bueno, básicamente somos escoria eh, No voy a gastar más cerillas porque eh, esto se está saliendo de manos Y esto es lo poco que me queda Así que muchas gracias. Espero que esta...